y veo gaviotas volar sobre mi mediterráneo y veo gaviotas volar muy cerca las olas del mar, su blanca espuma el mar se desprende una intensa bruma. Escucho los pasos, alguien se acerca. Sentado en un banco frente al Mediterráneo, buscando palabras para mis canciones. Llevo mi mente aún más al sur del tiempo. La inspiración va llegando como un objeto. Pongo mi imaginación a trabajar. Estrujo mis sentidos para los sentimientos. Me inspiro en las cosas que ven mis ojos. Algunos sentidos me están mintiendo. Veo gaviotas volar muy cerca, las olas del mar su blanca espuma, del mar se desprende una intensa bruma. Escucho los pasos, alguien se acerca, que bien huele el aire mediterráneo. Que bellos momentos que pasé cerca He vivido 30 años a su orilla Hoy lo vivo de lejos, las sienes me chillan El sol me está quebrando Pero lo aguanto, lo aguanto Esta noche la luna me irá calmando Palabras me surgen y van llegando, tus sonidos me llegan, Mediterráneo, y veo gaviotas volar muy cerca, las olas del mar su blanca espuma, del mar se desprende una intensa. Abrumar. Escucho los pasos, alguien se acerca Qué bien huele el Mediterráneo Qué bellos momentos, que pasé cerca He vivido 30 años a sus orillas Hoy lo vivo de lejos